Estamos aquí, seguimos, vamos a dar dos minutos para que se conecten la gente y yo me refresco la garganta con... si me quieren promocionar Pero tú estás, o sea, es el Product Placement a todo lo que da Sí, yo soy Netflix No, sí ya ¿Tú no estás en Netflix? Netflix? Sí, no pues... ¿Estás vueltas? ¿Loco ver. No, no. no voy a empezar todavía que no... No, sí. no sé qué Soy yo... No lo veo. Yo veo una pantalla negra, ahorita ya veo bien Ahora sí ya se conectó nuestro fan, nuestro fan es enamorado Gabriel y Natalia Muy bien Los amamos los dos, bueno, lo amamos los dos lo amamos. Ok, vamos a hacer un ejercicio en esta segunda parte del live Que va a consistir en uno, Fabio, desde su autoconocimiento Eso no, terrible Pero lo que quiero decir es que Tú, como experto ninja de Myers-Briggs Me odias, Fabio? Me odia. No, no te odio no, no te voy a decir. No, pero yo quiero que él ya con la experiencia que tiene de Myers-Briggs vale, Desde el punto a de vista <ríe> ¿Qué estoy haciendo? Ella está arreglando algo aquí Ay, me está arreglando el plano, ¿qué hago? Ya va, ya va Tienes mucho espacio que sobre y falta para Fabi Así, ¿verdad? ¿Ah, sí? Así, está mejor Sí, ya hay que eso la tiempo Traigame okay. un cojín, okay. un cojín. <ríe> Por primera vez la ¿no? vida me voy a ver yo más grande que Fabi por la única vez ya yo creo ya que... ahora sí ok, okay dale toma sí, la papa pues. Sí. producción ajá desde la autograsia gracias producción gracias producción desde el autoconocimiento va, dinos tu perfil y que qué te permite a ti como Fabio uh -huh. saber eso Vamos a empezar, que él hizo su, también su test en... Yo, en hice mi, yo hice mi test y me salió eh, INFJ, rarísimo porque contesté las preguntas. Vamos a decirlo, INFJ, INFJ, Infj. introvertido, intuitivo, Intuitivo. filler, filler, filler y... J, yo, yo, no. eh, esa, yo, esa cosa, yo, yo. De planificador, planificador, sí. Pero es interesante porque, eh, a ver no me genera conflicto okay. que lo que me salió no es exactamente el perfil que me salió hace algunos años porque al final aprendes que eres como fluido okay. o sea soy fluido en este sentido la... voy para ahí para para etcétera eh, y sí entonces qué quieres que haga Ok, primero vamos a, en, en, en estas ser personalidades, tú lo que eres es un advocate. Yo quiero Correcto. leer esta frase que me gustó. Ok. Voy a tratar de traducirlo en The Fly, perdón por eso, pero es trata a las personas como si ellos... ¿Qué okay. ok, trata a las personas como si ellos ya fuesen lo que se supone que van a ser y ayúdalos a convertirse a lo que ellos son capaces de ya ser. ser. Ajá. Es interesante porque habla de, de la habilidad de saber lo que una persona efectivamente puede ser y ayudarlos a que se conviertan en eso ¿Tú dirías Entonces, que el advocate o este perfil de, de, de, de MySpace ¿Tú sientes que te identifica como alguien empático, como alguien que se preocupa? Absolutamente Obviamente, sí Obviamente, pero vamos a hacer la pregunta Absolutamente justamente. sí Y creo que es interesante que yo no creo que esto me hubiese salido hace 8 años, hace 10 años Ok O sea, porque... Claro, ha sido, ha sido un journey y entonces he tenido la suerte de eh, vivir esto uh -huh. O sea, de, de, de trabajar con gente que ve y te ayuda a trabajar Entonces como que aprendes un poco a hacer eso Entonces sí me veo, me veo Qué importante caso. eso, de, de que veas cómo, cómo han sido la, Por eso me, me gusta como tu caso, porque has pasado por diferentes etapas Bastante. Entonces vamos a leer los tres bastantes capítulos para el libro Um, ok, entonces um, estamos en la página de 16personalities junto ¡Las con las... publicidad Entonces pones aquí abajo el, el, el, el, momento, el... De... momento de publicidad Ay, a se conectó Ay, a um, Entonces, eh, habla de los strengths and weaknesses Entonces dentro de las fortalezas dice que soy eh, creativo Combina una imaginación vívida con un fuerte sentido de la compasión Utilizamos nuestra creatividad para resolver no solamente eh, retos técnicos, sino humanos. Absolutamente cierto. A mí... Gaby, verifica si eso es verdad. Lo certifico. Eh, entonces, eh, efectivamente, eh, dice la gente con la personalidad del Advocate, eh, encuentran, encuentran placer en con, conseguir la solución perfecta para alguien eh, que efectivamente sí. les... Eh, Mira, lo certifico eh, Para alguien que, eh, que Estiman Esta fortaleza los hace excelentes consejeros eh, Counselors and advisors No sé cómo eh, la diferencia Consejero y, y... y consejero ¿Viste? O sea, <risa> bueno, seremos buenos por otras cosas Pero esto de live translation como que todavía no mm -hmm. Insightful eh, Ven a través de la deshonestidad Y los motivos wow. No sé es una, esta es una buena herramienta también para aprender inglés Como se pueden dar cuenta Sí, de verdad eh, los Duolingo, patrocinan advocates... <risa> Los advocates eh, van más allá de la manipulación Y, y, y tácticas de venta eh, Y van uh -huh. para una discusión más honesta Sin embargo, hacemos un inciso aquí Porque esto de la manipulación es todo un tema okay. Esto de la manipulación es todo un tema Porque también creo que podemos ser Víctimas fáciles de manipulación Pero eso es tema para otro lado eh, ah, no eh, inspirador y convincente Habla en términos humanos, no técnicos Los los Advocates eh, ¿Cómo se dice Advocate en español? No sé Producción Producción eh, Los Advocates tienen un, un estilo de escritura fluido, inspiracional Que, eh, que puede conectar con audiencias idealistas ¿Con como un abogado No, no creo Pero este... es la traducción que yo literalmente Sí, luego, Pero luego no lo voy. veo yo te busco porque la página de 16 Personalities también está en español Ah, mira qué chévere eh, Somos decisivos eh, O sea que con la creatividad Sí, y abogado analiza... Sí, bueno, interesante sí. El abogado, dale eh, Somos determinados y apasionados Es absolutamente cierto Somos altruistas eh, Sí, y bastante A veces tú too much, ¿no? Eh, y entonces, ahora voy a pasar a los weaknesses eh, Somos sensibles eh, A ver, y, y me parece importante Pero decir que ser también defensor Defensor, me, me gusta, gusta más. Me gusta defensor, gracias, más? gracias producción eh, Quiero hacer un, un, un alto y decir que Yo creo que las fortalezas y las debilidades Pueden jugar en, en ambas Sí Sí, o sea, porque abusar de, de una fortaleza Puede convertirse en una debilidad Correcto eh, somos sensibles eh, Cuando alguien reta o critica los principios o valores de, de, un, de, un, de, un, ad, de un advocate, de un defensor eh, Puede ser que lo, lo tomemos como muy a pecho claro. Puede perfectamente claro. pasar Me parece que con un poco de madurez puedes combatirlo Sin embargo no es fácil que te critiquen en algo que es tu core foundation Digamos que es tu place to go ¿verdad? Extremadamente privados, dale eh, los, advocates, los, advocates tienden, los advocates Tienden a presentarse Como la culminación de una idea Esto está, esto está intenso Producción, vamos a necesitar wow, ayuda wow. Esto, esto, esto es en parte Porque creen en esta idea Pero también porque los advocates Son muy privados Cuando, cuando eh, comes to their personal lives Esto es cierto Y yo okay. no voy por ahí por la vida compartiendo con todo el mundo este, Pero me lo contó todo Si quieren saber, vamos a tener un tercer live sin sí, Fabio y no y no eh, trusting a new friend can be even more challenging for advocates sí efectivamente no sé cómo mira Gaby está dudando mira ay papá Gaby, dinos de qué estás dudando mira perfeccionista perfec esta está buena perfeccionista esto es un los advocates eh, están, están muy bien definidos para eh, conseguir ideales aunque esto es una cualidad, una, una cualidad maravillosa en muchos sentidos eh, Una situación ideal no siempre es posible En, en, la, en política, en negocios o en, o, en, o en el amor Los advocates, especialmente los turbulentos Y esto es interesante porque habla de esta, esta, es de esta quinta. quinta dimensión eh, um, con, eh, con frecuencia ignoran eh, ignoran situaciones productivas o saludables eh, en sus relaciones siempre creyendo que puede haber una eh, mejor opción down the road El tema del perfeccionismo es interesante e importante, ¿no? Sí, eh, creo, sí. Que, creo que es otro lado Siempre necesitamos tener una causa, este, sí, justamente sí. por el tema de ser idealistas y se pueden ah. quemar fácilmente por su pasión, impaciencia, sí. eh, la necesidad de rutinas de mantenimiento, el idealismo, el idealismo la privacidad extrema, eh, tienden a dejar a los advocates con eh, algunas eh, con opciones como fuera de foco. De, de, de Voy a hacer un alto, porque claro, puedo estar hablando un, claro. un rato sobre esto. Me, me gusta porque, o sea, el, el feedback es como redondo, no niego ninguna de las cosas que dice allí porque efectivamente no, no, no lo niego. Sin embargo, sí creo que, y de nuevo, self awareness es lo más importante. Por ejemplo, este tema de ser extremadamente privado es absolutamente cierto. Yo en ocasiones en mi vida donde he tenido problemas eh, internos, trabajo internos de, de, de, de pareja, el, el, no, el no comentarlo a tiempo, efectivamente pone una carga en mí, entonces creo que he aprendido, eh, o sea, en ese departamento, hacer algo al respecto, de nuevo, self-awareness en estos temas de perfeccionismo, etc., el poder hablarlos con alguien en trabajo, uh -huh. especialmente con gente con la que trabajas, con tu jefe o con, o con gente que trabaje para ti, el, el aprender a, a, a manejar el perfeccionismo, y el ajustar la vara para, para tener el delivery correcto también es súper importante. Entonces, no niego ninguna de estas cosas, pero no creo en lo... De nuevo. No hay definitivos yo le, entrando, sí. yo le estoy entrando a Myers Briggs con la recomendación que hice en el inicio y es que esto no es una etiqueta. No. No es que eres así para siempre. o sea, puedes Pero mejorar. solo te puede dar herramientas en el sentido en que tú, si tú sabes que tú te vas con todo por esos barrancos, uh -huh. puedes decir, ok, puedes reconocer. Uh -huh. cuando está pasando, sí. puedes reconocer cuando necesitas compasión contigo mismo uh -huh. porque creo que el caso, el caso del advocate, y cuando yo pienso en este defensor lo que pienso es que él se entrega, él sí. se entrega y entonces puertas adentro ver, deja, pero puertas adentro te descuidas Correcto Y marido. entonces es eso es, es, es ese altruismo también Absolutamente que cierto Que para mí la palabra altruista existe en tanto No es este sacrificio último Sino que tú quieres que esa idea Esa idea involucra a gente Por eso vale. quieres que la gente crezca con esa idea uh -huh. No es que tú vas por ahí siendo Madre Teresa de Calcuta Tampoco uh -huh. quiero que tengan esa esa impresión uh -huh. Entonces, bueno Creo que Lo que quería mostrar con este punto uh -huh. Era Cómo tú puedes tomar esta información para ti Correcto ¿Ok? Cómo puedes no irte a los extremos Cómo puedes resolver estos problemas Que van a ser, digamos, tu tendencia natural mm. Pero tú puedes salir de eso ¿okay? Entonces este es mayor freaks en este, en este asunto Ahora Ahora Fabio me va a leer el tarot <risa> <risa> Producción, producción, las cartas ¿Dónde sí, están las cartas? Yo tengo las cartas de Israel, no te lo Muy bien Pero mira, y Natalia me vota la casa Este, pero no importa Ya está mañana no me acuerdo antes. Sí, producción me va a botar de la la casa. La Mira, sí, ella me echa guenditas en las noches, ya Fabio lo sabe. Ella nos hace tomar aguenditas, nos echa bendita en las noches, es porque cierto. ella cuida nuestro mundo espiritual. Ella es la garante, la guardiana de nuestro mundo espiritual. Yo no sé si este es el, el segundo live o estos los bloopers, pero tú dale, dale. Ok, te voy so, a leer las cartas ma, Léeme las cartas, déjame irme para mi personalidad para decir primero cuál es Mientras Olga hace eso, yo quiero hacer como un link porque me parece que A ver, este, este tu canal uh -huh. que se dedica a hablar de estos temas y conectarlos con la multipotencialidad Yo creo que con mucha más razón una persona multipotencial puede sentir Así como yo, voy a hablar como multipotencial uh -huh. Eh, que hay, hay la posibilidad de ser flexible, de ser fluido, eh, lo, lo decía antes, ¿no? En este tema de la introversión-extroversión, yo soy un introverter porque recargo mi energía eh, de una forma, digamos, particular, sin embargo, puedo ser muy eh, extrovertido, outspoken, eh, pero también en temas de eh, planificación, en distintos momentos de mi vida he sido más planificado, menos planificado, yo creo que nos adaptamos, entonces me parece que el multipotencial que esté viendo esto seguramente se va a dar cuenta de que si ya ha tomado el Myers-Briggs le debe cambiar en algún momento sí. o está como borderline porque habla justamente de esa, sí. de esa capacidad de ser fluido qué, este, qué bueno que digas eso porque fíjense la mediadora, yo quiero, yo quiero, te, salió, te salió la mediadora yo no sé si ustedes pueden ver un poquito bellísimo. y acá ustedes van a ver que en el primero yo tengo... Bueno, sí me, no me sale tan en la mitad como yo creía, pero era 63% introvertido, 37% extrovertido. Uh -huh. Por ejemplo, intuitivo sí soy 89% y nada más 11%, aquí le llaman observen, como observador. Uh -huh. Luego en el thinking y feeling yo estoy como en la mitad. Fíjense que tengo 44 de thinking y luego 56 de feeling. En el judging or prospecting okay. Okay. Ah, bueno, no, yo lo so, estoy bueno. leyendo, okay. más o menos. Si lo. Este, aquí en el son 35, yo soy más perfecting que 65. Y luego tenemos la otra que de verdad tengo que investigarla porque salgo 71% tu, tu, tu, tu, turbulenta. Turbulen, la, turbulencia. la turbulencia. Entonces, este mediador, vamos a hacer, yo nada más los voy a nombrar. Este mediador, vamos a ir a las, a las fortalezas. Debil, fortalezas y debilidades. Pero yo quiero que primero Fabio me dé la carta sin ver la chuleta. Uh -huh. Yo soy la mediadora uh -huh. Dime, ¿cómo soy? ¿Tú estás asumiendo? Tú estás asumiendo que yo me lo voy a saber? Claro eh, que sí No, pero no, me parece ¿por, que qué, tú... ¿por qué si lo asumo? Y perdón que te interrumpa Porque, te puedo, porque de porque alguna manera puedo eres. tratar de... de, de ya leerte. tenemos una relación Yo creo que como mediadora eh, Tú siempre vas a procurar estar como el nodo de conexión Entre eh, distintos, o distintos mundos, o distintos lenguajes, o distintas situaciones para tratar de que. O sea, es como Herving Katz, eh, uh -huh. de llevar a la gente a un sitio, creo yo. Y es cierto. ¿Por qué? Porque yo estudio filosofía y estudio ingeniería. Yo siempre he estado en dos mundos. Sí. Mi, mi, mi labor como TPM, como Technical Product Manager, es traer al negocio, traerla algo técnico acá uh -huh. yo cuando estudiaba filosofía también escribía entonces siempre me decían en de filosofía que era muy literata para la filosofía y en la, y en la literatura muy filósofa para la literatura uh -huh. porque mis cuentos tenían un componente filosófico muy grande uh -huh. y al revés entonces yo siempre de estaba connection. en el medio de algo conectando puntos y creo que eso me define enteramente que me puedo hacer aquí un tatuaje en una lola diciendo que yo soy multipotencial porque uno de los fuertes del multipotencial y creo que es uno de mis superpoderes como multipotencial es conectar los puntos de una de otra manera. Válido. ¿Ok? De acuerdo. Siga. Muy bien, ¿qué, qué quieres que No, que... no, que me sigas diciendo cosas, así como si me estás leyendo las cartas. Y voy a conocer a un rubio de 5 metros, vikingo, Que me va a llevar en un bar. Producción, ¿para qué? <risa> ¿Cómo para qué? Bueno, porque esa es la fantasía de toda mujer. Sí, no. No. Don't get me started. Bueno, no creo. No lo, no lo creo. En realidad me era una gotita la Producción se estas... ríe. No se pueden leer las okay. cartas de manera seria. No, vamos, vamos a leer las, las, las, A ver si tú sí me ves como es. Sí, de repente, lo que podemos hacer, Ajá. este, um, eh, leemos el título y trato yo de, de entender. Um, sí, yo sí. creo que idealista es lo primero que, uh -huh. lo primero que te sale. Eh, lo puedo perfectamente ver, o sea, tú tienes valores y principios establecidos y es, o sea, eres y eso ¿producción está bien Producción no sí. certifica. Producción lo certifica. Sí, nosotros cuando, cuando empezamos nuestra relación era algo, yo era la idealista. Okay. O sea, yo siempre quería un mágico mundo de colores. Y, el unicornio y la cosa. Y creo que, creo que como dijiste tú, que las fortalezas del abuso se puede convertir en una debilidad y para vale. mí esto se convirtió en una debilidad uh -huh. porque entonces yo dejé de ver la realidad. Por siempre estar con mi cabeza en el ideal entonces Correcto. yo no acepta yo creo unas expectativas irreales okay. precisamente porque vivía en otro mundo entonces vean como esto ya a mí me da ideas que yo la aprendí a golpes en años de golpes de la vida uh -huh. de la vida que me de de la entonces Muy bien. Okay. buscar seek value value harmony eso es, eso es okay. interesante ¿De, ¿De qué habla? De... Fíjate que dice que no queremos No tenemos interés en tener poderes sobre otros uh -huh. Y no nos importa mucho Prefieres un democrático mm -hmm. approach and work hard to ensure one? Eso, eso está interesante justamente porque estás Creo yo en la perspectiva en, de, en, de, ese medio, de conexión. en ese medio Open minded y flexible por supuesto uh -huh. Y creo que lo necesitas No solamente lo necesitas Sino te viene natural Porque si no, ¿de qué manera puedes estar buscando cosas nuevas? Exactamente y sabes que también me doy cuenta que con multipotencial, ayudando a otros multipotenciales, ayudando a gente sobre todo a empezar cosas, que es a lo que, digamos, yo me quisiera dedicar porque es lo que descubrí que es mi superpoder, esto es maravilloso tenerlo, ¿por qué? Porque eres tan flexible que te puedes poner también en lugar del otro. Y tienes tu mente tan abierta que yo rápidamente puedo sentir, o sea, tener esa empatía de ser tú y ver cómo, cómo ayudar. Very creative, sin duda alguna, no. si no, no estarías aquí. No, sí. Apasionada y energética, absolutamente Sin embargo, yo creo que una de las cosas interesantes es que eh, en, este, en este tema de ser apasionado y energético Logramos entender que no siempre estás al 100 Correcto Entonces, el, el, el primer conflicto es En el momento en el que no estás al 100 El entender que está bien no estar al 100 Es duro. Es correcto Entonces en lo que logras entender que está bien No estar al el cielo Estoy del 70 Odio los lunes O no me gusta el invierno O lo que quiera que sea Exacto, Eso está bien eso Entonces está bien. You, you go back to, to Claro, hablar. pero aceptarlo No es fácil eh, Aceptarlo no es absolutamente Entonces, fíjate, nada fácil ¿Por qué ellos dicen aquí Que, que me surge la pregunta ahorita Y disculpa que Pero Pasionado y energético ¿Por qué podría yo ver esto? O sea, porque Yo tengo de extraverte No tanto Pero es por lo intuitivo Dirías tú Como por mi o sea, es, es como un poquito relacion, relacionar estas características con estos números uh -huh. ¿Sabes? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú podrías, si nada más ustedes tienen el perfil, cómo ustedes podrían sacar sus propias características? Fíjate que yo no, no, no estoy seguro uh -huh. de cómo es eso, creo que okay. son como, como elementos que sacan de las okay. otras preguntas que no sí. se reflejan en las cinco sí, dimensiones, pero, pero me parece que como perfil es importante sí. eso y yo la, la, la conclusión que saco es... Es efectivamente el, el, el estar bien uh -huh. Con el hecho de que somos energéticos Pero no siempre vas a estar al 100% Sí, sí, es aceptar eso Bueno, dedicados y hardworking Bueno, sí. sin duda alguna sí, Vamos sí. a las debilidades, te quiero ver Fíjate, mira, lo primero que aparece es demasiado idealista <risa> Y es exactamente sí. lo que hablabas donde O sea, y es sí. interesante porque esta, esta fortaleza Se te puede convertir en una debilidad Rapidito. Demasiado altruista, te sí. veo pintada y... Sí, papá aquí Exacto, porque... este Justamente estábamos teniendo esa conversación ayer, de cómo yo siempre, y no es porque va a sonar un poco pretencioso quizás, pero yo siempre pongo a los demás, o sea, yo nunca espero uh -huh. como que los demás tengan alguna obligación conmigo, uh -huh. sino que yo siempre tengo esa obligación con los demás. Y te dice aquí, solamente porque quieren dar mucho más de lo que ellos efectivamente pueden. Exacto. Exacto. Bueno, lo que me veo también un poco pintada, pero sí, eso es otro tema, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Eh... Porque hay que decir que nosotros, como que quedamos. Que nos, eh, esto de las 16 personalidades también tienen como un cuadrante, que es los diplomáticos. Ok. Entonces está el defensor, está el mediador. Uh -huh. De hecho, eso es bien interesante también, como ver cómo, cómo, cómo, cómo va variando un poco por la letra. Uh -huh. Luego está el protagonista, que sí, y luego está el. ¿Cómo sería esto? Campaigner. El... O sea, como que él quiere. El... El director sí. de campaña Pero bueno, sí. sigamos con esto del Dejame, dale para, para abajo Dejame hacer campaña Dejame La página es súper chévere Y ahí es uno donde se tiene que cuidar Pero, muchísimo uh -huh. Muchísimo porque eh, Es otra vez lo que yo digo Y repito hasta el cansancio Y me lo, lo repito tanto porque me lo estoy repitiendo a mí misma Y es que, acuérdense del avión Cuando ustedes están en el avión y hay un peo de la presión, usted se pone su máscara primero, uh -huh. se asegura de que esté bien y después que ayuda al otro Eso es como la primera regla Absolutamente de, de todo esto Y creo que conectado con, la, con la, el tema de la energía, la siguiente que es impráctico, <risa> eh, tiene, tiene mucho sentido sí, y, sí. y yo esto lo he visto y hemos tenido este tipo de conversaciones tú y yo Porque quieres hacer demasiado, al punto tal que se te convierte en impráctico Entonces sí. tienes una lista de 100 ideas espectaculares y las sí. quieres hacer todas en paralelo porque sientes que puedes efectivamente hacerlas todas y de repente no es el mejor uso de tu energía, ¿no? No, no, entonces, y es válido, entonces sí. es como una debilidad. Sí, pero sí. es interesante que lo que siento es que estás de alguna manera trabajando en, en estas cosas. Dislike dealing with data, interesante. Is it true? Sí. De verdad? Sí y no, porque es como estar enfocado en lo grande. O sea, a mí no me importa. En realidad, okay. ese pedacito de data que me soporta tal, no, tal, o sea, yo yo siempre estoy como viendo todo el mundo. O sea, okay. no, a mí me cuesta como hacer ese, es lo que decías tú, o si sea, tú me vas a hacer una presentación a mí Eso te iba a decir, entonces conectando con lo que hablamos antes, uh -huh. cuando te veas en ese tipo de situación Y entonces el ojo te empieza a hacer así, recuerda que es algo que puedes evitar teniendo una conversación con la persona Exactamente En el ambiente, en el ámbito laboral Exactamente porque pasa, pasa muchísimo, por ejemplo si tú te, estás trabajando con un equipo y una persona, siempre veo una persona que te quiere contar, y lo tengo, tengo un desarrollador que es una maravilla, tiene una personalidad increíble, pero él me cuenta entonces yo estoy así en mi escritorio y llega un punto tú necesitas conectar en que con esta persona y llegar al momento donde tú puedes desarrollar un código y decirle you're losing me ya le digo, ya okay. le digo así como Super. Philip, ajá Ok, es esto. Good point. ¿Sabes? Como, como que eso. Y hay otros que somos. A ti no te importa eso. Es como lo que tú me decías. Yo te entrego esto el viernes. Uh -huh. no, te, no me micro. ¿Sabes? No hagas micro sí, medicine, exactamente. Y, exactamente. Exacto Entonces es, es como ver eso. Y a mí realmente me gusta eso. Pero cuando la cosa es crítica. que por eso me reí mucho porque me uh -huh. acordé, fue de esa situación. Cuando la cosa es crítica, uh -huh. yo sí necesito los pasos. Interesante. Porque eso me da seguridad. Okay. Eso me producción, prepara los efectos de sonido, te toman las cosas muy personales <risa> <¡Ay, Dios mío! risa> Producción es Natalia, ese es el nombre interno de producción Mira, yo me estoy refiriendo a las cosas que dice acá, esto no nos lo inventamos, yo solamente anticipé este momento Esa ha sido nuestra pelea de los últimos tres meses ¿Te sí. toman las cosas muy personales? Muy personal ¿Por qué? Yo, es impresionante No es contigo, Chama ¿Será porque, ¿Será porque soy muy egotista? Puede ser No lo sabemos No lo sabemos, no lo sabemos es Pero bueno. es verdad yo, Pero es que yo creo que tiene que ver así, Analizando, cuando veo todo este picture Ajá. Estoy viendo el big picture ¿no? Obviamente Pero el big picture me dice que como yo A ver, déjame poner mis ideas Yeah, introvertida procesando yo Exacto. Puedo introvertida introvertida. Procesa. mientras ella piensa para hablar producción va a echar un cuento rapidito producción Ay, va caramba, a echar un cuento agarramos un carro Ajá. en vez de agarrar el metro pensando que iba a ser más rápido resultó ser más lento, tomó más tiempo llegar al trabajo muy bien yo solo comento, Olga recuérdame la próxima vez cuando tengamos que tomar la decisión recordar este momento Correcto. ella pensó que yo le estaba echando la culpa a ella por habernos ido en carro Las ¿Por qué te tomas las cosas personales? Yo creo que me tomo las cosas personales por, por lo del altruismo. ¿Es válido? Sí, porque... O sea, como tienes, yo... tienes como, una, como una responsabilidad autoimpuesta. De una vez me siento culpable por, porque placa. yo digo, Uy, me metí la pata, no lo hice bien. O sea, me viene el perfeccionismo, me viene la culpa y es un lugar al que voy de una vez. Y para mí es muy fácil estar aquí sentado como el terapista que no tiene peo, pero es como un espejo. Terapia de pareja, Es como un bueno, espejo. Bueno. O sea, yo. No, sí, que te tomas las cosas personales. Yo creo que también un poco. Yo creo que todo. Pero bueno, pero de esto se trata. Pero es hablar, Es eso, hablar, no es hablar. Ah, no. Pero creo que es eso. Creo que es porque. Como yo no estoy esperando, o sea, yo estoy esperando servir al otro, servir al otro, servir al otro, servir al otro, servir al otro Y yo me dejo... Actos en... de servicio Actos de servicio, porque eso es lo que yo espero en los cinco lenguajes del amor para que me llenen el toque, llenen el toque, llenen el toque. <risa> ¡PRODUCCIÓN! ¡PRODUCCIÓN! ¡EL reggaetón. Ok, y la última es... Difficult to get to know Los mediadores son privados, reservados y self-conscious Esto los hace notoriamente difíciles de realmente llegar a conocerlos y necesitan eh, Necesitan eh, Y esto contribuye en buena medida A la culpa que en ocasiones sienten De no dar más de sí mismos Wow, eso es, es un ciclo negativo Mal, terrible Mal. Pero yo creo que esto no se trata de O sea, de decirlo absolutamente todo Pero aprender a manejar No, pero eso está genial porque... Aunque conocimiento, conocerte a ti mismo Self se lo dije pero Y lo otro es que y lo tenemos, pero que, es trabajar, eso, de, tenemos eso. que trabajar en eso Vamos a tener conversiones de eso en el canal Y fíjense que hacer este canal de, de YouTube Lo que me da a mí es esta cosa de también Poder tener un espacio para hablar A veces yo sé que yo hago overshare Pero lo hago por la, la sencilla razón De que ese overshare me está llevando a mí A probar un punto uh -huh. Y el punto máximo que yo quiero probar En todo esto que estoy haciendo Como, como que mi propósito final es Tienes derecho a hablar Tienes derecho a speak porque yo nunca hablé por mí mismo, sino por el otro. Entonces es como. Es que sí? Te estimo... ¿Testimonio? Testimonio de producción. Esto no, está es buenísimo. No, dale un like. Vale. <risa> ella lo ella lo... está aquí en el counter de la cocina comiendo patillas. A todas ellas. Ajá, Yo Ajá, patillita. ¿no? Yo a a un lado por mí mismo. Y gracias a que no hay tronopio, Ajá. o escuchar todo el proceso de los videos, los lives. Y he Aprendido a explicar ahora, ahora puedo decir una reunión. Ya va, yo no sé eso exactamente. Ah, yo antes no lo decía, nunca ya Dije, Ve, la tarea, lo, lo notaba ya. Pero ahora sí digo, mira, no lo sé. Déjame averiguarlo uh -huh. para la próxima reunión. Te lo tengo, ¿Sí? ah, Entonces, pero eso lo me han Eso lo aprendí. hecho pues, ah, Claro, yo empecé claro. a un claro. nuevo claro. rol. Es un nuevo todo. Y así ahora me entiendo. Tengo miedo de no saber que me pongan un despot que no sé, claro. No sé, pero todo este canal ha sido maravilloso. Para confidence, beat my confidence Ya va, no sé, pero lo voy a saber le, si estás llena, le estás llenando el tanque Porque eso justamente, sí Me lleno el tanque Me lleno el tanque, me lleno el tanque Me lleno el mamita, mamita Esta semana no lo sé, pero la que viene no sabré Exacto, bueno, seguiremos hablando te va, Muy bien, está, te estás contenta Con tu tarot? Estoy con, muy muy contenta con el tarot, ¡gracias! Gracias, ah, sí, no, no, pero... ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Qué chévere, qué chévere esto! Mira, sí. tenemos como 35 temas para seguir hablando Sí, este, yo creo que vamos a hacer una lista, vamos a hacer un menú tipo karaoke Sí, ahorita estaba buscando en la computadora eh, Una de las cosas que quiero hacer es el... quiero aprender más de self-awareness uh -huh. en, el, en el live anterior estábamos hablando de, de, de estas tres herramientas y yo agregué el self-awareness Yo creo que a lo largo del tiempo he aprendido a internalizar el hecho de que tengo que tener self-awareness, pero si me preguntas qué herramientas utilizas, no tengo ninguna entonces voy a comenzar con un libro perfecto, esa es la mejor manera es un libro y Down to the rabbit hole Es correcto Bueno, bueno Alicia, muchísimas gracias Gracias a todos por estar aquí Ahora sí puedo estar en este plano Los quiero, los amo, los adoro Ahora nosotros vamos a seguir paseando por Montreal Vamos a seguir paseando por Montreal, recuerden si Vamos a comer unas ayacas Vamos a comer unas ayacas que, que están aquí desde diciembre congeladas. meses, ocho meses congeladas el estrés, este pobre modo, producción está preocupada <risa> Producción va, está preocupada por su vida, Pero Tiene la muerte Este, gracias a todos Salud, thank you, thank you. Eh, y nada, esto, esto va a seguir, porque de aquí claro, sacamos como 20.000 temas, así que, chao, Chibirá. recuérdense de algo, y este es el momento de publicidad final, me ayudan mucho cuando comparten esta información, pero sobre todo cuando la comparten conscientemente, no les estoy pidiendo un compartir eh, desinformado, sino si hay alguien al que, al que esta información le pueda servir de algo, aparte de toda esta joda y... Porque hay que pasarlo bien también haciendo estas cosas eh, Compartan esta información eh, Difúndanla Y bueno, que se suscriban Y toda la cosa Nos dice Gaby, gracias Gracias Gaby por Ciao. estar con nosotros Espero Bye. conocerte pronto en algún punto de la vida Bye Te conoce bastante bien, Ana Z, esto, Este canal lo permití permit eh, ¡Dale, llené el tanque! ¡Dale! <risa> ya, eh, Dios mío, adiós Bye <risa>